En hiperlimpieza disponemos de una selección de delantales desechables, de varios materiales y colores, aptos para hostelería, centros sanitarios e industrias química o alimentaria. Nuestros delantales están fabricados en polietileno, un material plástico resistente y duradero. Poseen cintas para sujetarse correctamente y son fáciles de poner. Podrá encontrar delantales de polietileno de diferentes grosores y colores, idóneos para cualquier necesidad y situación. Son hipoalergénicos e impermeables. También disponemos de un delantal ajustable fabricado en polipropileno plastificado. Un tejido sin tejer, semejante a la tela pero de mayor resistencia y durabilidad.